y la propagación del virus en las comunidades más vulnerables. Las dos campañas que Habitat para la Humanidad impulsó, que la primera fue de acción inmediata, denominada así por la urgencia, y la segunda, Salvando Vidas, buscó instalar puntos de higiene. Por otro lado, facilitar insumos de limpieza que realmente mitiguen el contagio ante la situación de pandemia. Por lo tanto, también se elaboraron talleres de construcción colectiva. Trabajamos fuertemente con ollas populares y también con escuelas precarias que pudimos identificar en la zona. Habitat pre la nos ayudó con los talleres, con los insumos para poder evitar la propagación del COVID-19 ayudó muchísimo porque en los primeros días los niños venían sin tapaboca, venían directo como para llevar la comida y después del taller le pudimos concienciar con los carteles del protocolo sanitario que tienen que tener para poder llevar la comida. Tal es así que ahora todas las familias vienen con tapaboca, los niños vienen directo a lavarse las manitos. En Chacarita identificamos una particularidad que la mayoría de las familias eh, no cuentan con acceso a agua directamente en las viviendas o bien comparten baños. Entonces planteamos un proyecto de mejoramiento de baños. O sea, los baños existentes estaban en precaria situación, por ejemplo el sistema de de tuberías, de plomerías no estaban en buenas condiciones, las conexiones eléctricas no estaban adecuadas, no contaban con puertas y ventanas, verdad que es lo básico para la seguridad en un baño. Entonces a partir de ahí planteamos un proyecto que busca mejorar las condiciones de esos baños para que sean seguros y de calidad para las familias. Se facilitó asistencia técnica para poder comprender la problemática que tenían cada uno de los baños. Se hicieron unos planteamientos específicos por cada una de las 120 familias y se ofreció una solución totalmente subsidiada, en donde las familias eh, sí facilitaron algunos procesos de la parte constructiva, eh, recibiendo sus materiales, resguardando sus materiales y también en conseguir la mano de obra local. El objetivo también fue reactivar parte de la economía de la comunidad contratando mano de obra local, ya sea mismos miembros de la familia o algún vecino aledaño a la comunidad. Yo estoy acá desde los 11 años, y somos, yo soy chacariteña. Y desde marzo se hizo todo este proyecto y se terminó en un mes, se terminó todo y a mí me gustó. Mi baño antes no tenía piso, no tenía azulejo, solamente tenía water así nomás y no tenía lavatorio. A mí me gustó bastante el mejoramiento todo, porque el, lo principal era el baño, porque yo soy muy delicada en los baños y me pusieron más bien mi telefón mis lavatorio todos mis azulejos